Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y esta Shrek? Es no es Shrek, aquí en el planeta Tesa se llama de otra forma, se llama Krek Pero es el mismo, el, el mismo verde, ¿no? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás, mi hermano? Aquí estamos todavía, en el planeta Este Decimosexto día en este planeta, Tesa, Te vuelvo a repetir siempre el nombre ¿Ves cómo te sonríe? ¿Eso qué coño es, mi hermano? ¿Esto qué coño Pero estamos, lo ¿Estamos locos o qué pasa? ¿Qué es esto? Estoy en un baño ahora mismo. Aquí, se, aquí la gente cada crash, shake, como en tierra, Bueno, como sabrás ya en tierra tu planeta y ya no se puede debatir de absolutamente nada. No se puede imaginar, inventar, perder tiempo. No se puede filosofiar, no se puede intelectualizar sobre absolutamente nada, porque ya todo está dicho, todo fue inventado, todo fue imaginado. Eso es un problema que al fin y al cabo, de qué sirve seguir adelante y de qué sirve debatir, de qué sirve hablar con otras personas. Si absolutamente todo está ya resuelto. Ya todo tiene su problema y su solución. sabió el planeta Tierra y dijo, ah, esta gente no puede debatir más, no puede imaginar más, no puede inventarse cosas. Y siendo así, la gente de Sobre Tierra pierde las ganas de vivir porque al final saber que ya todo fue imaginado, pues nos baja un poco el ánimo. Y decimos que para qué debatir, para qué hablar, para qué discutir, si al final todo está dicho Tesa encontró un remedio a esto y es muy simple Y es prohibirnos a los habitantes del planeta Tesa los tesarianos, la capacidad de discutir La capacidad de hablar, de imaginar, de imaginar cualquier cosa con un chip o algo en el cerebro No, simplemente la educación, la gente por la calle, los amigos tuyos, absolutamente todo lo que te rodea a ti ha sido disminuido, o sea, han bajado la educación, han bajado el porcentaje de malas noticias en el planeta, de buenas noticias en el planeta, de problemas para resolver, de dudas, de preguntas sin respuesta. Han bajado esa cantidad de preguntas que no tienen ninguna respuesta para que el pueblo simplemente, simplemente no se pregunte y no se haga dudas, y no se haga a la cabeza un culo. Simplemente haciendo así durante los años, con una buena vida, con un buen mundo, sin preguntas por qué preguntarse, con todo ya calculado y no decir de coño por qué este país es así, por qué la política es así. No, todo está calculado bien, todo está cuadrado. Poco a poco la gente fue olvidando los problemas de Tesa, del planeta Tesa, y así no habían discusiones, no habían problemas, no habían problemáticas, no habían comidas de cabeza. Francés lo muy importante. Nos vemos en la próxima, baby. Allá, aquí. <tose>